Hola, mis amigos, ¿cómo están? Muy buenas, buenas, buenas, buenas. Hoy es nuestro último día de autoliderazgo. Muy bien, hemos avanzado bastante en los temas cada noche. Estamos sumamente contentos de poder llegar esta noche al final de esta serie de temas que hemos desarrollado cada noche para el bien de cada uno de nosotros. Porque yo también me beneficio con este esta serie de temas que sin duda nos ayudan a todos a mejorar nuestra proyección en nuestro propósito de vida. Queremos desarrollar esta noche estos últimos dos eh, fortalezas, estas últimas dos fortalezas o principios o habilidades que debemos desarrollar. Para eso vamos a repasar todas las que hemos estudiado durante este tiempo, la creatividad, que es originalidad e ingenuidad. La curiosidad, que te produce interés, búsqueda de novedades y apertura a las experiencias. La apertura mental, que tiene que ver con el juicio pensativo crítico. Vamos a terminar un poco con el reflexivo crítico hoy día. Eh, amor por el aprendizaje, cosa que muchos de nosotros deberíamos desarrollar. La sabiduría. La sabiduría es algo sumamente valioso e importante para nosotros. La audacia es clave para poder usar estrategias. La persistencia, que tiene que ver con la perseverancia, la industriosidad, la integridad, el conocerse a sí mismo, ser auténticos y honestos. Hemos hablado acerca de la vitalidad, el entusiasmo, el vigor y la energía. Hemos hablado sobre el amor, pero un amor eh, como no como fuente, sino como conductores del amor de Dios. La amabilidad, que tiene que ver con la generosidad, el cuidado, la compasión, el amor altruista, la cordialidad con las personas. Asimismo, hemos hablado de la inteligencia social, esa que nos permite relacionarnos con los demás y, por supuesto, proyectarnos desde nuestra persona hacia los intereses con los otros. Hemos hablado de la ciudadanía activa, que es el sentido de responsabilidad social que cada uno de nosotros debemos tener y, por supuesto, lealtad y trabajo en equipo. La imparcialidad. Es importantísimo Aprender a, hacer, eh, a determinar bien nuestras decisiones y nuestros sentimientos para poder ser imparciales. Asimismo, hemos hablado del liderazgo como un tema general, quien organiza y eh, mejora o lleva a cabo las actividades que tú tienes. Hemos hablado sobre el perdón y la misericordia. La relación entre personas requiere de esto. La humildad y la modestia. Hemos hablado también de eso. Hemos hablado de la prudencia sin duda. Hemos hablado del autocontrol o la autorregulación, el acto de poder controlarnos y también saber cuándo soltar, dejar o atraer. Es importante también la capacidad de apreciar la belleza y la excelencia, asombrarse por las cosas que hay en el alrededor, la belleza, dedicarle un poquito tiempo a la naturaleza. Hemos hablado de la gratitud, por supuesto. Un ser humano que es grato, por supuesto, puede gozar del privilegio de tener una vida con sentido. Hemos hablado de la esperanza como un acto optimista acerca de lo que viene en el futuro, con el deseo de tener una mentalidad positiva. Hemos hablado del humor. Por supuesto, los seres humanos tenemos que ser, ser más alegres cada vez. Hemos hablado ampliamente acerca de la espiritualidad. Tener un propósito en la vida, tener fe, tener religiosidad en el concepto de la religar al hombre con su creador. Esa es el, el, el, la intención de nuestra charla en esa noche. Hemos hablado de la resiliencia para buscar soluciones. Hemos hablado de la asunción del riesgo. Muchas personas no toman decisiones porque tienen miedo al riesgo. Busca del éxito. Los seres humanos queremos lograr algo en la vida, pero para eso necesitamos hablar de la adaptabilidad, y lo hemos hablado una de esas noches. También tenemos que tener en mente analítica, para poder comprender con veracidad la verdad o aquellas cosas que tienen o que tenemos alrededor que analizar. La comunicación y la propensión a la relación, no una comunicación que rompa las relaciones, sino una, una comunicación que conecte con las otras personas. Hemos hablado de la competencia, no como, com eh, como competencia, como habilidad, sino como competencia, la habilidad de poder competir. Esa es la idea, ¿no es cierto? Hemos hablado de la coherencia y la armonía para tratar de incluir nosotros a los demás, ellos hacia nosotros. Hemos hablado de desarrollar proyectos y promoverlos para poder llevarlos a cabo, o sea, ponerlos o sociabilizarlos. Hemos hablado de la organización y la disciplina. Es importantísimo en la vida de un ser humano. Hemos hablado de la empatía, no como un acto hipócrita, ni actoral, sino como un acto sincero de acercamiento a las personas. Hemos hablado de concentración, enfocarte en aquello que quieres. También hemos hablado anoche acerca de la personalización, la particularidad del hombre como privilegio. La diferencia entre los demás es el privilegio del hombre. No es un limitante, al contrario, es un privilegio. Hemos hablado de la autoestima, sin duda. Ese concepto que te da el valor de ti mismo. Pero hoy vamos a hablar acerca de la importancia o darle importancia a las cosas que son importantes, valga la redundancia, y vamos a hablar sobre el pensamiento eh, estratégico reflexivo. Esos dos son los puntos finales con los cuales vamos a, con el cual vamos a terminar nuestro seminario de autoliderazgo. ¿Qué es darle importancia a la persona humana que eres tú? Miren, mis amigos, yo no soy un buen maestro para enseñar eso. No soy un buen ejemplo para enseñar eso. Bueno, no era hasta hace poco tiempo. Dormía tarde, me alimentaba tarde, a veces no comía, eh, me dedicaba a hacer cosas muy desordenadas y no le daba importancia, por ejemplo, a mi salud. Claro, cuando tú llegas a tener 60 o 61 años y comienzan a haber algunos dolores, sin duda comienzas a preocuparte por aquellas cosas que sí preocupan. No me preocupaba, por ejemplo, por el tiempo de trabajo. Me dedicaba las horas que quería, aunque el cuerpo ya no daba, y seguía y seguía y seguía y terminaba realmente agotado. No dormía bien. Me dormía a las 2 de la mañana y me levantaba a las 8 con el cuerpo magullado, no sé de qué, porque se supone que estaba descansando, pero no descansaba. La alimentación tarde. El ver, por ejemplo, programas tarde, sea deportes o lo que fuera. No darle valor e importancia a tu ser, te lleva a ti también a no dar valor a las personas que están a tu alrededor. Y aquí viene un gran, un gran problema del ser humano. A veces creemos que, ah no, yo me valoro a mí mismo y los demás, o somos al revés, valoramos más a los demás y no nos valoramos a nosotros, o valoramos solamente a nosotros y a los demás no los valoramos. En este mundo, todos tenemos un espacio. Todos tenemos un lugar. En el momento en que terminan mis derechos, comienzan los derechos del otro. Significa que yo tengo mi espacio y la otra persona tiene su espacio. Y hay que aprender a valorar no solamente mi espacio, sino el espacio del otro. Lastimosamente, entre los animales suceden cosas como, por ejemplo... No respetamos los espacios de los otros y cuando nos entromete uno en el espacio del otro, automáticamente, porque los animales no tienen la, la, la razón o perdón la reflexión que nosotros tenemos para poder determinar hasta dónde debo llegar, hasta dónde no debo ir, entonces es importante que el ser humano desarrolle la habilidad o la fortaleza de su carácter en función de la importancia de sí mismo y teniendo esa importancia de sí mismo y entendiendo que somos parte de una comunidad, poder entender también el valor de los otros. Eh, aquí, si quieren hablar ustedes de igualdad, pues ahí está el, el concepto de igualdad. Que si hay algo que los demás deben tener como espacio, igual que nosotros, aunque nunca será en el monto, en el tiempo, en las circunstancias iguales, pero si hay algo que los demás pueden o podemos nosotros reclamar de ellos o para ellos, es que ellos tienen derechos tienen espacios y hay que dárselos y hay que respetarlos. Hay profesionales en nuestro, inter, en nuestro medio. Esos profesionales tienen contribuciones. Esas contribuciones son, valo, son valuables. Yo he cometido muchas veces el error de decir que llegará un momento que no vamos a necesitar profesionales. Lo que sí he tratado de copiar una expresión de un gran hombre importante en el campo de los negocios, donde él dijo que alguna vez no vamos a necesitar títulos, o personas con títulos, sino personas que puedan resolver los problemas, aunque no tengan los títulos. O sea, que sean útiles, que sean resolutivos. Eso es una gran verdad, pero debemos respetar aún así las profesiones. Yo me he reunido hace poco con mis hijos, y pues todos son profesionales, sus esposos y esposas son profesionales. Me puse a pensar y dije, ¿qué función jugó la universidad en el caso de cada uno de ellos? Y también ahora de los otros jóvenes, que son jóvenes como ellos, que son profesionales. Cuando me voy a atender a un médico y el médico me va a examinar, yo tengo que valorar la, la, el desarrollo profesional de él cuando voy al mecánico para arreglar mi auto. Debo valorar su trabajo. La persona que me saluda, la persona que limpia el hospital, por ejemplo. ¿Qué valor tiene esa persona? imagínense un hospital donde no hay limpieza. Qué terrible sería. Pero a veces a las personas que están en esos niveles de trabajo, en esos tipos de trabajo, o en esos roles dentro del campo profesional, no los valoramos como deberían ser. Aprendamos a entender un principio que yo ahora, bueno, hace un poco de tiempo lo adopté. Que mi cerebro no es el único que piensa. Que hay otras personas que piensan también como yo. No mejor, ni más, ni menos, simplemente piensan pero piensan desde su punto de vista particular y tienen una contribución tanto para ellos, para mí y para la sociedad. Valorar eso es parte de nuestro concepto de que somos gregarios y vivimos en comunidad y que necesitamos aprender de ellos. Yo estoy aquí en el campo y muchísimas cosas yo no sé. Por lo menos he visto a mis padres hacer, pero no tengo el concepto claro porque yo he vuelto al campo después de casi 50 años. Entonces digo yo, necesito que alguien me enseñe. Tengo que valorar lo que ellos conocen como experiencia. Quizás no está en un libro, pero si tienen experiencia. Y darle importancia y valor a mi ser, a mi sabiduría, a mis capacidades, me lleva o me debe llevar a tener la habilidad o la destreza de también reconocer las habilidades de los demás. Y debo admirarlas. No es simplemente reconocerlas. Hay que admirarlas, porque cada uno puede contribuir de una manera sumamente importante en el cambio, en el ámbito y en la sociedad en la que me estoy desarrollando. Cada persona tiene su modo de vida y para cada persona su modo de vida es importante y tenemos que aprender a valorar eso. Me alegra muchísimo que estemos comprendiendo, yo también estoy comprendiendo eso y por supuesto lo comparto esta noche con ustedes. Finalmente, es imposible vivir una vida sin tener un pensamiento reflexivo estratégico. Para todo necesitamos estrategia. Porque si no consigues ordenar tu vida desde tu interior, si no logras entenderte a ti mismo, si no logras comprender por qué estás aquí, para qué estás aquí, qué estás haciendo y si lo que estás haciendo vale la pena, está de acuerdo con tu propósito en la vida, realmente estás perdiendo tiempo si no lo estás haciendo. Cada uno de nosotros. Si queremos ir a una ciudad, buscamos el mejor camino, el más seguro y el más rápido. Si queremos volar a otro país, utilizamos el medio más seguro, el más confiable y hacemos todos los planes para llegar a tiempo. ¿Por qué no en la vida? ¿Por qué no en el diario vivir? ¿Por qué no en lo cotidiano? ¿Por qué no buscamos el mejor camino? ¿Por qué no utilizamos el pensamiento reflexivo pero estratégico para poder entender cuál es el mejor método, la mejor herramienta, la que más se adapte a mí para poder cumplir a cabalidad con aquello que nace en mi corazón como una iniciativa llamada propósito? llamada misión llamada cometido en la vida. Han pasado muchos años desde que yo eh, salí de la casa de mis padres. Tenía 12 años cuando mis padres decidieron llevarme a un internado. Recuerdo las cartas de mi madre que decía, no olvides el propósito de Dios en tu vida. No olvides que tú fuiste elegido antes de tu nacimiento para cumplir una misión delante de, de los seres humanos y ante Dios. Dice mi mamá que como no podía tener hijos varones, oró a Dios y le dijo, Dios mío, si tú me das un hijo varón, yo lo voy a poner para tu servicio. Y a través de los años, yo recuerdo cuando tenía solamente 12 años, ella me recordó y me dijo, no olvides, vas a ir a ese lugar a estudiar para prepararte para cumplir tu misión. Muchas personas me preguntan, ¿por qué tú haces conferencias gratis? ¿Por qué das charlas gratis? ¿Qué te quieres dar a conocer? ¿Crees que eres el que más sabes? ¿O te, tú crees que eres el mejor? Nadie sabe que sobre nuestros hombros, y digo nuestros hombros porque estoy ahora casado y con una familia, eh, está esta responsabilidad de poder ayudar, yo no sé si te estoy ayudando o no, yo no sé si te estoy eh, conduciendo o no, no sé, lo que sí te estoy tratando de mostrar el camino que a través del tiempo y las circunstancias he ido leyendo, comprendiendo, y creo que mi granito de arena será para que alguna persona por allí, tú que me estás escuchando, de repente reflexiones y digas, qué interesante lo que dijo este señor, yo no, no lo había pensado, ¿Por qué les estoy, les estoy diciendo eso? Porque yo también pasé por esa experiencia. He escuchado una cantidad de profesores, docentes, amigos que me han acompañado, que me han retado, que me han redarguido, que me han dicho que está bien, que está mal. Y gracias a ellos, muchísimas cosas en mi vida se encaminaron. Quizás no totalmente, porque no tengo la habilidad ni la disponibilidad eh, idealista de ser un hombre que busca la perfección o algo por el estilo, pero me ayudaron con una palabra como la de Ricardo Cabero cuando tenía 19 años y me dijo que yo era un campeón desde el vientre de mi madre porque mi padre había engendrado con 350 millones de espermatozoides y el único que llegó a la meta fui yo, me como dice, me empinó en el, en el lugar que debería estar como ser humano, me valoré tanto, solo tenía 19 años y dije yo tengo que ser un campeón, palabras dadas en 30 segundos transformaron mi vida. Entonces, cuando yo comprendo que tengo esta misión, digo yo, voy a tratar de hacer que las personas piensen, no como yo, pero que reflexionen, pero que establezcan una estrategia de cómo acercarse a la vida, a las circunstancias, a los conflictos, a las oportunidades, sin perderlas, sin aprender de los errores, perdón, sin dejar de aprender de los errores, sin querer ganar o alcanzar el éxito pisoteando los derechos de los demás. Otro momento importante que pasó en mi vida fue cuando yo estudié una maestría y vino un doctor, René Quispe, argentino él, vive en Estados Unidos, y dio una clase sobre el conocimiento y el desarrollo de la personalidad. Yo no tenía idea quién yo era, pero fue tan, yo diría, tan marcada lo, lo, lo que él nos enseñó, tan marcado lo que él nos enseñó, que me hizo conocer mi interior. Me di cuenta muchísimas cosas de por qué yo actuaba de una manera y por qué no actuaba en algunas circunstancias de esa manera. Me di cuenta cuál era mi razón de ser como ser humano. Me hizo ver mi temperamento, mi personalidad. Un análisis impresionante. Desde ese momento, mi trabajo con la comunidad religiosa donde yo trabajaba cambió. Tomó un rumbo diferente. Momentos impresionantes en mi vida que me ayudaron a tomar un rumbo y a reflexionar que esa estrategia debía yo comenzar a practicarla o ponerla en práctica de tal modo que me ayudara a llegar a algunas metas. El otro momento fue cuando yo tomé unas clases de mi doctorado en eh, educación en la Universidad de Santiago en Chile cuando tuve el privilegio de tener una conversación de tres horas con el doctor Hugo Zimmerman, yo diría que mi vida profesional, no solamente personal, sino profesional, se marcó entre un antes y un después, después de unas tres horas de café con el doctor Hugo Zimmerman. Yo no sé dónde está él ahora, yo le agradezco en la vida que haya aparecido en mi camino y tuve el privilegio, como dijo él, quisiera tener una conversación personal contigo, porque no he tenido nunca a un religioso, a un teólogo en mi clase. Y yo le dije, doctor, con muchísimo privilegio. Para mí es un privilegio. Para mí es un honor. Y tres horas tomamos un café y pude entender lo importante del tiempo de los sucesos que se dan en el tiempo, de las minucias que el tiempo nos presenta como oportunidades y que nosotros no nos damos cuenta. Él me hablaba del dando-dándose y me hablaba de esa fragilidad de los momentos de la vida. Y me preguntó qué me parecía. Yo le dije que eran maravillosamente sabidurías que estaban realmente alimentando mi alma y mi mente. Yo les digo esta noche. Que si tú no piensas, si tú no reflexionas, si no estableces estrategias en tu vida, es posible que llegas a viejo o vieja y digas, no tengo en ellos contentamiento. Estos tres momentos que yo les he mencionado son momentos claves en mi vida. Pero también hubieron momentos difíciles cuando perdí mi trabajo en el año 1996, con toda una familia, por circunstancias adversas, que no vale la pena comentar, que Dios mismo se encargó de encaminarme y llevarme por los caminos que Él creyó que eran convenientes. El otro momento difícil, muy difícil, que tuve que aprender y reflexionar y establecer estrategias, es cuando perdí mi matrimonio. Momentos claves que me hicieron aprender de la vida las cosas que necesitaba enrumbar, aunque yo sé que muchas de ellas aún no están todavía en el camino adecuado, pero reflexiono, pienso y me pongo a pensar, eh, perdón, me pongo a considerar qué estrategia tengo que seguir para continuar y vivir una vida nueva como un verdadero hijo del Creador. El otro momento fue la decisión de retomar una familia como la que tengo hoy, en la cual quiero conducirme de la mejor manera, haciendo de esta un privilegio, un honor, que se prolongue por la eternidad, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. Que reflexionemos y que establezcamos estrategias para vencer, para conquistar, para romper límites, para poder hacer cosas diferentes, pero que llenen nuestro corazón y le den sentido a nuestro propósito de vida. Y esta noche yo quiero hacerte una invitación muy especial para que tú mires atrás aquellas cosas positivas que te impulsaron a vivir con sentido, pero también que mires aquellos momentos difíciles que pasaste cuando tuviste que abandonar cosas que de repente amabas mucho, pero que de repente las circunstancias eran difíciles como para continuar, pero te enseñaron a vivir una vida diferente. A valorar aquello que tú realmente tenías como experiencia y a ponerle en el baúl de los recuerdos para sacarlos y conducirte estratégicamente en la vida de tal modo que vayas limando las asperezas del pasado, que vayas mejorando aquellas cosas que hiciste mediocremente y que vayas reafirmando las cosas positivas que te dieron resultados. A mis 61 años, lo vuelvo a decir, quiero hacer de mi vida una vida mejor, para mí, mejor de lo que yo era comparado con lo que yo era en el pasado. No mejor que fulano, que me engano, ni que nadie, mejor sobre mí mismo. Pero sí quiero involucrar a más personas que puedan pensar de la manera reflexiva más cercana a la realidad, y que puedas tú, yo y todos los que escuchamos, Establecer estrategias que nos permitan alcanzar las metas que nos proponemos. Te voy a decir algo. Finalmente, hay muchas cosas que tenemos que abandonar. Y el 90%, por ponerle un porcentaje cualquiera, las cosas que tienes que abandonar son limitantes que están dentro de ti. No tienes que abandonar amigos, familia, hijos, esposa o esposa. No, no tienes que abandonar eso miles y miles de cosas que tú quieres abandonar, que aparentemente son los culpables los de afuera, estás equivocado. Te lo digo por experiencia. La mayoría de cosas que tienes que abandonar están dentro de ti. Orgullo, egoísmo, falta de disponibilidad, estar abierto al aprendizaje, sin miedos a sentirse vulnerable porque la vulnerabilidad es la puerta del aprendizaje. Es el camino para ser exitoso porque le das pie a las opiniones de los demás para conducirte de tal modo con aprendizajes, ya no solamente de los gol golpes o o vicisitudes de la vida que te, que tú mismo te metiste, sino con las vicisitudes de los otros que tú puedes ver y contemplar y que te pueden ayudar sin tener que pasar tú por la experiencia, como decía mi profesor, no tienes que meter el dedo en el fuego para saber que quema, ya como los quemó a los demás, tú puedes establecer estrategias para vivir una vida diferente. Y eso es lo que yo quisiera que esta noche tú hicieras. Al terminar esta segunda serie Primera serie de enero, mi propósito en la vida. Segunda serie, enero y parte de febrero, febrero y parte de marzo, eh, autoliderazgo, destrezas, habilidades que tenemos que aprender para proyectarnos en la vida. Que te puedas tú, hoy, valorar a tal punto que tomes la determinación de vivir una vida pensando, reflexionando, y estableciendo estrategias para vivir una vida con sentido. ¿Te animarías a tomar esa decisión? Dios te dio la capacidad. Dios te está dando la oportunidad. Ahora depende de ti. Tu decisión es importante. Yo quiero hacer una oración por esa decisión y agradecerle a Dios por estos días maravillosos que hemos pasado juntos. Mañana iniciamos una nueva serie de conferencias que espero tú puedas seguirnos también. Oremos. Gracias, Dios por el privilegio que me das de poder tener esta ventana del Zoom, de Facebook Live y también de Boris Darmon Canal en YouTube para poder presentar estas experiencias, estas ideas que pueden ayudar a reflexionar a muchas personas en nuestro camino. Permíteme ser útil para el crecimiento y no para el revés. Ayúdame a ayudar a pensar y a reflexionar con el fin de Completar aquello que nos falta. Con tu ayuda y tu Espíritu Santo que nos ilumina, vamos a poder lograrlo. Por eso, Señor, en esta tarde te quiero pedir que tú ayudes a mis amigos, a los que están escuchando tu palabra y a los que van a escuchar, que escuchen este mensaje, que puedan reflexionar y pedirte tu ayuda para poder que esta decisión de vivir una vida diferente con sentido y propósito pueda ser posible. Gracias a la unción de tu Santo Espíritu, entregamos nuestra vida y nuestros planes en tus manos con el perdón de nuestros pecados, por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. No saben la alegría que siento de que cada noche podamos compartir estos momentos. De verdad, ustedes no se imaginan cuán grato es para mí poder hablar y compartir estas experiencias, estos temas, que si bien es cierto de manera coloquial, son presentados, espero que te ayude a crecer como persona, a crecer como ser humano, en tus relaciones con los demás, en tu relación contigo mismo, para evitar las frustraciones que muchas veces nos limitan proyectarnos en la vida que puedas tú lograrlo. Ojalá. Es mi deseo. Mi nombre es Boris Darmon. Estamos saliendo todos los días en Facebook Live a, la, Facebook Live a las 7 de la noche y en Boris Darmon Canal lo grabamos y por supuesto lo puedes encontrar ahí en YouTube, como siempre. Un abrazo para ustedes, Boris Darmo. Nos vemos mañana.